I <laughs> walk 7 del camino de Kemings. llevamos ya 7 días hoy domingo 30 de junio que no sé en qué día vivo me lo tengo que pensar porque ya cuando ya llevas a partir del 6 días pierdes la noción del tiempo hoy ya ayer dormí en villarango de paramo que con la calor que volvió a hacer no podía continuar y lo mejor era os hice 40 hasta león y 20 más hasta villarango que ya conocía el albergue y hoy me he despertado me he despertado bien a las cinco y media he decidido dormir una horita más porque el tramo de hoy era más, la mitad asequible y la otra mitad empezar el puerto de montaña hasta la cruz de cierro y, y ahora voy hacia Villara y ahora voy por los caminos, voy por los caminos adentrándome en el Bierzo que para mí es una de las zonas más bonitas y que más se disfrutan y vamos a desayunar a Villarangues de Órbigo a ver si nos dan desayunar que hay 15 kilómetros y, a... y a que levante el día así que We'll be